Hola amigos viajeros, quiero que vengan conmigo a tener un viaje incluyente inolvidable, lleno de colores, paisajes, historia, música y arte. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Hernán Darío Cardona. Soy su anfitrión turístico del municipio de Calarcá. Los estaré acompañando durante esta ruta artística, cultural. ...incluyente para el departamento del Quindío. ¡Wow! Ya vamos a conocer este hermoso municipio. Esto es la Plaza de Bolívar. Es un parque lleno de vida, alegría. Es muy bonito. Tiene muchos monumentos representativos. El Simón Bolívar Civilista... ...está ubicado en la esquina que da hacia el consejo... ...y el edificio. Una de las sedes de la alcaldía... Amigos, este Simón Bolívar en una mano tiene la constitución y en la otra una espada. ¡Me encanta! Vamos al centro del parque. Miren esa figura tan grande que hay en el suelo. ¿Qué será? En el centro de la plaza encontramos una protuberancia en forma de grano de café, como reconocimiento a la base agrícola del municipio. Al lado y lado encontramos dos figuras desnudas, una femenina que es flora diosa de la agricultura y una masculina como homenaje al hombre campesino caficultor. Estas obras fueron donadas en su época por el Banco Cafetero. Tan bonito que la gente se sienta orgullosa de su cultura y sigan conservando y dando homenaje a este lugar que tiene tanta historia por contar. Quisiera conocer más sobre la cultura cafetera. Uno de los atributos que tuvo en cuenta la UNESCO para hacer la declaratoria del paisaje cultural cafetero fue la agremiatividad que a través de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, convoca más de 550.000 caficultores y que en la época de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había fabricado muchos Willys. Una vez acabada la guerra, Colombia a través de la Federación Nacional de Cafeteros le compró los Willys y se los pagó con café. Actualmente, este campero es patrimonio de la región. Allá hay una manifestación cultural. ¡Vamos! Esa presentación estuvo espectacular, esos niños son muy talentosos. Este lugar se llama la calle de los poetas, mira todos esos poetas que se encuentran en cada pared. Es una propuesta generada en el año 2016, con el ánimo de dar a conocer a algunos de los más reconocidos escritores de este género. Mi nombre es Hernandarío Cardona, el poeta soñador. Voy a declamarles el siguiente poema: El secreto del libro, el encanto de la lectura. Es un viaje imaginario, lleno de aventuras, donde el niño, el joven, el adulto pueda descubrir un mundo lleno de cultura, disfrutando de un cuento, de una historia, de una escritura, para que la gente nunca se olvide que el lenguaje es el arte, la literatura. Ay, ese poema estuvo hermoso. Definitivamente, acá hay mucho talento y cosas de admirar. Esas fachadas de las casas, el paisaje, los wheelies, es como un viaje en el tiempo. Esto está muy bonito. Esos colores de ese café están hermosos. Son tres espacios para degustar el café y otras delicias gastronómicas. Uno en Circasia, otro en Montenegro y este en Calarcá. Todos en casas de bareque, con los muebles y objetos de la colonización. Esta ruta tiene muchas sorpresas. Creo que de aquí nos vamos para la Calle Real. La Calle Real es reconocida en algunos pueblos del paisaje cultural cafetero como la calle principal de cada municipio porque se pensaba que en la época de la colonia cuando venía un rey por allí debía de pasar. Y nunca llegó un rey de España a Colombia. Además se convirtió también en la calle del Yoyo, denominada así porque muchas veces se pasaba por allí, de arriba abajo, de abajo arriba, por temas comerciales y de coquetería. Estoy sorprendida de la amabilidad y lo asequible que puede ser para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo con tanta tradición. Y esa casa tan grande, ¿será que también tiene alguna historia? Una construcción de 1936, en muy buen estado de conservación, muy emblemática, perteneciente a la familia Ospina. Esta construcción de dos pisos, en su época fue denominada un edificio. En el momento funciona un café. ¡Qué interesante! Siento que estoy viajando en el tiempo. La textura de estas casas, las ventanas son diferentes a las otras que hemos visto. Tiene algo muy especial. Construida en 1926, donde existía inicialmente un gabinete dental. Posteriormente el dirigente cafetero José María Patiño Sáenz y luego perteneció a don Heráclito Telles, la familia también dedicada al consumo de café. Este es un ejemplo del estilo más señorial de la colonización antioqueña, de construcción bareque, con cielos rasos, portones y aleros en madera. Siempre mantuvo sus colores originales crema y azul celeste. Y el bareque, y eso es único en esta región. Jorge Humberto Guevara Narváez diseñó y propuso la ruta del bareque en la cuadra de la calle 40 entre carreras 26 y 27. Hace parte de esta ruta como lo podemos observar. En este pueblo de Calarcá es el municipio del departamento del Quindío ...donde se conservan más casas de bareque... cómo hubiera sido vivir en ese tiempo... ...y que cada acción fuera tan importante... ...y marcara la tradición y la historia de esta región... ...esta construcción... ...era la antigua escuela de señoritas... ...Rafael Uribe Uribe... ...construida en 1910... ...fue donada por la alcaldía de Calarcá... ...a la rama judicial... ...fue restaurada... Después del terremoto de 1999, frente al Palacio de Justicia, está la parte posterior de la Parroquia San José, el reloj y el campanario. Ahora nos vamos con Cristian, el otro anfitrión que nos va a enseñar otros y emblemas de cada campo. Aquí en la fachada podemos encontrar los símbolos de Alfa y Omega que significan el todo. También en el atrio de la tropa iglesia encontramos el monumento a San José. Esta iglesia se creó, se fundó en 1886, después que unos colonos antioqueños hubiesen llegado aproximadamente 15 años antes a la orilla de, de, del río Quindío. El primer sacerdote fue Ismael Valencia Marín. Y en ese mismo año, o sea en 1886, se realizó la primera misa y en 1889 fue el primer bautizo. Esto definitivamente sí es muy bonito, tantas casas coloridas que se han mantenido en el tiempo. Encontramos la Casa del Alcalde o la Alcaldía, que es una casa de patrimonio heredado de la cultura antioqueña. Aquí anteriormente funcionaba el despacho del alcalde. Y en algunas ocasiones Se pasa para el palacio municipal Hasta en los hoteles se conservan Las construcciones típicas ¡Qué bonito! Esto era un conjunto de casas Que abarcaban toda la carrera 23 a la carrera 24 Entre calles 38 y 39 Esto era de la familia Giraldo Que tenía Pues el señor Santiago Tenía 14 hijos y al morir estas casas las fueron vendiendo, los hijos se las repartieron y las fueron vendiendo Y una de ellas pasó al comité de cafeteros Y ya por último fue donde quedó el hotel casa Grande Ay, tan grandes y lindos esos balcones, esos colores embellecen este lugar Encontramos el balcón y el falso balcón Quiere decir que uno asemeja visualmente a un balcón pero simplemente está espintado o está ahí puesto, pero no es un balcón. El otro es que sobresale de la ventana para poder ya definir qué es el verdadero balcón. Esto es magia, que estemos en este preciso momento admirando la historia que aún se conserva en la actualidad. Encontramos las casas pompeyanas que eran del señor Pompilio Palacios. La mayoría de estas casas eran pintadas, son casas demasiado grandes y eran pintadas en verde y habano, es una de las características principales de las casas. Por último, encontramos la Casa de la Cultura, que tiene como nombre o que lleva como nombre Luceli García de Montoya, ella fue una alcaldesa aquí en Calarcá y fue fundada el 29 de enero de 1977. También se le conoce como Ciudad Cultural o la Villa del Cacique aquí a Arca. En esta casa encontramos las actividades culturales que, que tiene el municipio, que tiene la Villa del Cacique. Qué recorrido tan encantador. Estoy enamorada de cada cosa que pude apreciar, de los paisajes, del clima y del talento de cada persona que hace las cosas con pasión y amor. Esta ruta cultural, artística e incluyente nos deja muchos aprendizajes, de que un mundo inclusivo permite que todas las personas podamos acceder y disfrutar la esencia y la magia que tiene cada lugar, de que las barreras son personales donde debemos romperlas, por eso ven y disfruta como yo lo hice, alaba de personas a las que admiro y les aprendí que somos capaces de lograr lo que nos proponemos, ven y disfrútalo. Bienvenidos al municipio de La Tebaeta. Soy Paula Andrea Narváez Fernández, anfitriona turística del recorrido cultural y artístico y tendré el gusto de acompañarlos en este recorrido. ¡Qué bien! Con este clima tan rico, tan delicioso, calientito, pues yo ya quiero empezar. Ese mural tan bonito. Vamos a mirar qué es. Vamos, vamos a ver de quién es. Hoy iniciaremos el recorrido en la plaza de Bolívar, donde se encuentra la escultura de Libertad, luego pasaremos al hermoso mural Los Chiperos, que fue elaborado por el maestro Henry Villado, allí hay una muy buena presencia de árboles y vegetación que atrae aves, ardillas, y algunas especies que la convierten en un sitio atractivo. ¡Miren, miren allá en la plaza! ¡Uy, qué acrobacias! ¡Miren a esa muchacha cómo salta! ¡Qué muchachos tan fuertes! ¿Qué, quiénes son? Pues la anfitriona dice que es el Club Deportivo Black Panthers. ¡Qué capacidad física tan bonita tienen! ¡Qué buenos son! ¡Un aplauso para ellos! ¿Tienes es una catedral? La iglesia tan bonita, parroquia, vamos a averiguar, vamos, vamos. La parroquia tiene por nombre Nuestra Señora del Carmen. Se encuentra en el costado derecho del parque y sobre la misma acera, costado izquierdo, encontramos la alcalde. El templo sufrió daños en el terremoto de 1999. Se conserva la cúpula a un homenaje de los 68 tebaitenses fallecidos en este fenómeno que pueblo tan pujante aquí vemos la resiliencia las ganas de salir adelante de las así podemos disfrutar mucho mejor de todo este paisaje cultural cafetero turístico, artístico hablando de artístico ¿tendrá algunos escenarios culturales? vamos a averiguar el Teatro Municipal Gildardo Toal Giraldo, antes sala de cine. En este momento cuenta con espacios muy confortables. Se ubica al lado de la sede de la alcaldía. Qué teatro tan grande, tan bonito. Y sí, mira, espacios accesibles y amplios. Pocos lugares encontramos así. Vamos a ver, miren, allá hay un artista. Vizcaya, se ve que canta bien, qué gran energía huye esa voz. a estos actos culturales que enriquecen el recorrido. En la Casa de la Cultura, a la entrada podemos encontrar el mural que se llama el Edén Verde del Quindío. Esta casa ofrece diversas ofertas del municipio y muestras el, el, el acervo cultural del municipio. Me imagino todas estas manifestaciones artísticas reunidas en un solo lugar. Este es un espacio peatonal donde no es solo reconocido por el comercio, sino también hay una gran oferta astronómica sitios para tomar café y compartir. El Paseo del Edén conecta con el Parque del Bolívar y el Parque Luis Arango Cardona. Y esta vía peatonal, qué vía tan sabrosa, qué, qué paz se siente, ¿no? Muy buenas tardes, mi nombre es José Muñoz. Para mí es un placer poder atender, a las aficiones de este hermoso municipio de las ferias. Y a continuación vamos a presentar nuestro hermoso Parque Luis Arango Cartona. ¿Qué es el este hermoso parque que es uno de los mejores anfitriones, uno de los mejores emblemas más turísticos de nuestro municipio porque ahí están representados dos ilustres guaqueros, nuestro patrón Sarango Cartona y su hermano que también hace parte de este hermoso municipio aquí podemos encontrar excelente vegetación, animales exóticos como por ejemplo el guana verde, el, el caporo, las ardillas del cual son representantes y son nativos de ese hermoso municipio. ¿Por qué hablo de este hermoso parque? Porque él enseña a nuestro municipio. Ese parque hace parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Ese parque nos enseña cada día que somos tebaidenses, que tenemos que hablar y enfocarnos, que somos tebaidenses, que somos parte de él, que nos hemos enamorado cada día en nuestro municipio y tenemos que hacer que todos. Eh, nuestros turistas, eh, personas de este municipio conozcan de ese hermoso parque y de ese hermoso municipio. Ah, esto es lo que me encanta de estos recorridos, que nos permite conocer, descubrir lo que la historia nos ha dejado a través del tiempo. Llego de a continuación, al frente está eh, la parroquia San Martín de Torres. Miren, otra iglesia. ¿Sabes cuál es el origen de esta parroquia? Cuenta la historia que San Martín de Porres fue declarado por el Vaticano como el primer santo mulato de América. A pesar de, lo que, de la tragedia que fue ocurrida en el año 1999, con el terremoto, esta hermosa iglesia quedó bien estructurada después del terremoto. Muchas personas, dentro y fuera de nuestro municipio, eh, aprecian esta hermosa estructura. Es hermosa iglesia porque es acogedora, porque son unas misas muy bonitas, porque está al frente de nuestro parque principal, que es Plaza Nueva. Sabiendo lo que pasó con el terremoto, dan muchas ganas de conocerla. porque qué movadores? Porque ahí está la parte esencial de nuestro municipio. Ahí están las personas que hacen parte del territorio nacional de nuestro municipio. Esas personas construyeron ese municipio, esas personas hacen parte de ese municipio y qué rico conocer de una de ellas. Esas personas, gracias a ellas, nuestro municipio es lo que es. Y para mí es un placer y es un gusto haberlos atendido. Qué bueno, es rico que le den importancia a las personas que nos dan el día a día. Pero también al de la cultura, al la, de las tradiciones de este municipio. Es algo muy hermoso, el día a día, vivirlo con pasión. Y acá se ve que lo viven muy hermoso en la tebaida Vamos a cerrar con broche de oro este recorrido divino, hermoso y ahora la cúspide, el museo. Qué importante es poder reunir todo nuestro pasado, todos nuestros conocimientos en un sitio para que podamos venir a verlo, a conocer, a aprender. El museo es parte también fundamental de nosotros, ¿por qué? Porque ahí es, hay maravillas arqueológicas, eh, hay salas para niños, salas de cine, ahí no solamente van a ver eso, van a ver muchas personas de las cuales nos van a enseñar a hacer talleres lúdicos, eran charlas a los niños, a los jóvenes, eh, cada vez que hay una actividad lúdica, cultural e histórica se lo presentan en el museo, y qué rico compartir con ustedes, también podemos ver que hay 400 piezas arqueológicas de nuestros antepasados y más que todo los huacas indígenas. Quiero resaltar también la labor de mi compañera, muchísimas gracias, estamos, para, estamos dispuestos a servirles en cualquier momento a la hora que ustedes deseen y para nosotros es un placer enorme poderlos atender en el momento que ustedes deseen. Muchas gracias, que pasen una feliz tarde. Mi nombre es José Muñoz, es para siempre. Qué experiencia tan maravillosa, tan reconfortante, tan grande. Aprendí bastantísimo. Los invito, vengan a la Tebaida. Este recorrido es muy hermoso.